Macorís que ha sido tan golpeado en esta pandemia, estamos aquí ayudando eh, y lo estamos haciendo a través de las iglesias para que sea lo más justo posible, porque eh, no podemos llevarle a toda la población porque no somos gobierno, pero sí a los que más lo necesitan y a través de las iglesias nosotros estamos confiados que tu sentido de justicia y por tu temor a Dios lo van a llevar entonces a las personas que realmente, las familias o personas que más lo necesitan. Que puedan contribuir eh, con esta crisis, que no solamente es una crisis sanitaria, sino que también se ha convertido en una crisis eh, económica para, para muchos dominicanos. Por lo tanto, venimos aquí a dar una pequeña ayuda, pero para que llegue a los más necesitados. Y, yo, y lo hacemos a través de las iglesias, porque con el sentido de justicia y el temor a Dios, que eh, ustedes como sacerdotes tienen o pues estamos seguros de que eh, es la forma más apropiada de distribuir. Como yo decía, somos intermedios. El pueblo da, nosotros repartimos. Si nos da, damos. Y es un grupo donde no hay problema de partido ni de, ni de religión. Eso eh, damos claro. Aquí no es cuestión de partido, aquí es cuestión de, de un pueblo que está necesitando, porque San Francisco de Macorís ha sido abandonado. ¿De? Así que cuente con nosotros eh, y lo felicito y vamos a hacer después cualquier hacerlo a través de, eh, hacerlo a través de, eh, de ustedes para que se distribuya esta manera. donación de parte del de bueno, señor Luis Abinader. Entendemos que todas las ayudas que llegan son graviosas y la medida en que el uso que se le dará será el mejor. Esto llegará a beneficiar a, tanto al personal. Pues, que ustedes le llama, pues aumentó y por eso tuvieron que hacer grandes hospitales solamente para el aislamiento. Eso sería una muy buena medida, porque si están todos los contaminados, bueno, pues ahí se va a terminar okay. cuando terminen ellos. Pero frente a que no lo tenemos esa es ahí en la fase 1, mandarlos a aislamiento domiciliario, bajo vigilancia que debería ser. Claramente entendemos. Por eso yo ¿verdad? digo, eso, es lo, eso sería lo ideal. Exacto. Eh, hacerlo, si tenemos ese aislamiento temporal a todas esas personas asintomáticas, enviarlo allá para evitar el contagio. Exactamente. Muy bien. En cuanto al tratamiento de medicina, eh, en, ese, en, en esa fase 1, ¿qué medicina está utilizando? Solamente por, por síntomas. Fiebre, acertamino. Okay. Hidratación como de, de sueros oral, mucho jugo, vitamina C, etc. Y yeah. sí, muy buena información eh. y cuenten con nosotros eh, todo lo que se estoy aquí como dominicano, al igual que ustedes con los por su esfuerzo, por su dedicación, por su tiempo. Eh, yo estoy de acuerdo con ustedes que debieron de darle, creo que hay que darle una ¿no? y es que se atienda los productores del campo para una vía para sustentar la producción nacional en este momento para que en el futuro podamos tener aquí lo que son los alimentos que necesitamos. Totalmente de acuerdo, mira el relanzamiento económico que nosotros estamos planificando es apoyar la producción nacional, no solamente la del campo, que es esencial para garantizar la seguridad alimentaria sino también de la industria, por ejemplo, ya una gran parte de, los, de las mascarillas, las podemos hacer en el país en las industrias aquí, eh, con las adaptaciones. O sea, ya el mundo va a cambiar esto y en los aspectos fundamentales de salud y de alimentación vamos a tener que defender más los cargos. Esto yo estoy 100% de acuerdo y esto será haciendo mi gobierno y está planteado en el este lanzamiento. Así que coincidimos 100%. Eso es lo que Gracias, gracias. Estamos aquí para apoyarlo a ustedes. Y San Francisco va a salir de esta. Gracias. Estamos aquí apoyando, apoyando a todo este municipio y también vamos a pasar por la provincia. Le, trae, le hemos traído también mucha ayuda, furgones de ayuda para poder aliviar los problemas de gente que quiere ayudar en todo el país y lo está haciendo a través nuestro. Eh, San Francisco ha sido el más golpeado en esta pandemia, pero va a salir. Y vamos a salir, vamos a luchar para que San Francisco salga, a pesar de, de lo duro que le ha dado esta pandemia, que salga más fuerte. Y para eso vamos a tomar las medidas que tenemos que tomar. Y este es un pueblo valiente, este es un pueblo decidido, este es un pueblo emprendedor. Estamos aquí para apoyar a San Francisco y San Francisco va a salir y va a salir muy bien de esta pandemia. Yo siempre, no, nosotros no hemos querido entrar en estas discusiones, pero yo creo que se ha podido hacer más, se ha podido hacer más y debimos de estar repartiendo ahora mascarillas, nosotros estamos trayendo ahora miles de mascarillas para repartirle eh, a, a, a todos los que podamos y vamos a seguir ayudando. Yo creo que, se, que siempre se, pueda, se puede haber hecho más, eh, tanto en la prevención como también en, ya durante la crisis misma de la pandemia.